Son tan poquitos, no lo no, sé. Sin miedo. Mira, es de cara de abogado. Somos abogados aquí todos. Ese tiene cara de abogado. Es que le digo, Es abogado, no tiene cara de abogado. A ver, por ejemplo, ¿y los demás que son sociólogos, antropólogos? Hay de todo. Hay de todo, ¿no? me dijeron, ¿no? Hay una compañera de etnografía. Ah, me llamó de etnografía. Impresionante, de política. Impresionante, tengo la geografía hoy, incluso es súper impresionante en la propiación del espacio. Eh, la reconfiguración de los espacios y de los territorios para los pueblos indígenas, por ejemplo Entonces, es, es como ubicarse en lo que estás haciendo, lo que tú sabes, lo que puedes ejercer para ejercerlo de una manera crítica que es, bueno, cuáles son las problemáticas que hay la contradicción social, ¿no? Qué problemáticas hay que no solo que me afecta, sino también que afecta a lo que yo quiero investigar, si quiero investigar pueblos indígenas, pueblos afros, por ejemplo eh, eh, eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, si puedo criticar perfectamente, eh, por ejemplo, tú puedes criticar en, una, en la parota. La parota el Guerrero, en Guerrero es la construcción, quieren hacer la construcción de una presa en una zona donde hay varios pueblos que incluso no son indígenas, son pueblos, son pueblos rurales, ellos no se consideran pueblos indios, incluso como, como ellos se denominan, se autodenominan. Pero ellos han hecho un proceso de resistencia de más de 15 años. Esto ahora está muy parado, pero de, de, hicieron plantones en su momento etc. Y usaron el, el derecho. ¿Qué hicimos? Pues acompañarlos desde una visión de decir, bueno, ¿cómo podemos usar ese, el derecho para acompañarlos en sus luchas políticas? Que lo principal es la lucha política, no es la lucha jurídica. Lo principal es la lucha política. ¿Y cómo se acompañó? Pues se hicieron temas, temas, eh, temas agrarios, porque ellos son más bien una comunidad rural son ejidos se invalidaron por ejemplo las asambleas ejidales que estaban hechas a modo se, se hizo una, ellos hicieron un proceso de consulta de derecho a la consulta previa libre e informada que es de pueblos indígenas ellos se la, auto, se la, la, la re, resignificaron el derecho dijeron bueno eso es para los pueblos indígenas pero nosotros queremos hacerlo y esos, son, esos son diálogos que, usted, que nosotros podemos tener con ellos y decirle? Pues la y dijeron, esta es nuestra consulta, y lo, y lo pusieron así en donde. Después pues, en la más media, dentro del conflicto político-social. Por tanto, además, por ejemplo, el que se ayudó y se colaboró desde las ONG como Habitat International Coalition, se trajo, en aquel momento estaba vivo, estaba en Haig, todo el estaba en Jai, y, y, era, y era o acaba de ser relator de los pueblos indígenas, y vino mi grupo que era un relator de derecho a la vivienda. Esas acciones que son políticas jurídicas se trajeron y se visibilizó mucho el tema al punto de que la parota se para porque el Estado le tiene miedo a esas reacciones a nivel de ONU, del sistema internacional. Todos ¿Son, son unas múltiples acciones y ustedes dirán, ¿esa es una razón política? Pues sí, no es solamente investigar, es ver la multidimensionalidad, es multiplicidad metodológica, sí, es ver las múltiples acciones políticas jurídicas que puedes hacer para acompañar muy que no solo son jurídicas, también son políticas y que los vas a acompañar en mencionar donde ellos deciden mucho el tema político económico por ejemplo, un tema que se nos da que se da mucho hoy en conflictos de minas cuando hay mineras dicen las mineras, no, es que las mineras van a traer trabajo nosotros no trabajamos eso es un tema que hay que dialogar con los compas y dialogarlo a por profundidad porque qué trabajo, qué tipo de trabajo va a traer y también si no tienen de qué alimentar de qué sustituir es complicado ¿no? Eso también sería totalidad social. Sí. Es esto, no es abstracto, es un poco ver más allá. Y estoy hablando de una acción política e intelectual, no solo de investigación. La investigación es más fácil de lo que comete, pero... ¿Y con qué interés? Con, con acompañar, con transformar la realidad, las condiciones de operación de, de la comunidad y en un sentido de soledadidad, que es el fin del interés con lo que sea el final. ¿no? Un poco quería aterrizarles en esto para que lo vieran. ¿no? Es... Creo que hay compañeros y compañeras que trabajan o están dentro de las comunidades acá, que saben perfectamente todas las dificultades que hay, pero bueno, los que no estamos constantemente o los que intentamos acompañar, por ejemplo, ¿cuántos conflictos no hay en la ciudad? Hay un conflicto muy fuerte, muy interesante, que se generó todo un momento cuando la famosa autopista está en Santa Fe. La, esta es la que es... Super viajante. El... Exactamente. La autopista, ¿cómo se llama? El... La Supervía. Sí, es que yo decía, ¿cómo se llama? La Supervía. Y me acuerdo que lo dialogamos mucho, porque yo le imparto clases a los visitadores de, de, de la Comisión de Derechos Humanos de EFE, y en ese año me, me impartí dos módulos y lo dialogamos mucho con ellos, porque estaban con la idea, bueno, ¿qué hacemos? Y yo decía, bueno, pues el derecho de propiedad no es un derecho humano. El derecho de propiedad es excluyente, es un derecho, como hay muchos derechos civiles, pero son excluyentes, son entre, parte, entre partes. Los humanos son los universales. Y ahí hay un argumento teórico que puede colaborar a decir por qué no es tan importante quiénes se van a beneficiar con respecto al daño que se hizo ambiental, etcétera, etcétera, y de, y de, y de, y de espacios, de espacios de vivienda, de tierra, de, y además de tema ambiental. ¿Y ustedes saben qué pasó al final? Hubo una recomendación de la Comisión que no la aceptó el CDF. Ahí está la suburbia Poniente y le costó el cargo a la, al que era... al que era... No, no, no, el de, de... ¿De la Comisión? ¿Cómo se le llama al director? ¿El de la, a la Comisión. presidente de la Comisión de derechos Humanos. En su momento, y por eso llamado para la para de ¿Por qué? Porque también asume una posición activa, política, jurídica, y digo, pues vamos a hacer la recomendación. Y sí, no, esa, esa recomendación. Y eso, es los que están adentro son los que proponen, no solamente el, el Presidente sino la presidenta. Y los visitadores tienen una actitud muy fuerte a veces y pueden generar un proceso muy intenso que no pasó durante los últimos años que tuvo la compañera y que ahora ya está subiendo la posición de nuevo fuerte la y si tú eres la condición la condición para ser visitador no, la mitad son derechos, la otra mitad son hombres por poner un ejemplo y es muy interesante porque tiene que, que pensar los derechos humanos desde una perspectiva una visión de calidad integralidad entonces quería ponerle como esos ejemplos para que lo no vieran no, no, no es ponerte a leer a Dorla a Jaime a la obra no, si no quieren, no, no hace falta, la verdad. Que lo que hace falta es que asuman una posición, que tengan como esos parámetros claros a la hora de ustedes acompañar o participar de todos los procesos, en cuanto a, a, a, a sobre todo, poder aportar con lo que ustedes conocen y trabajan en diferentes procesos. Por ejemplo, el, en diciembre les decía que en diciembre de noviembre con los, con los compañeros del SISMO. ¿Qué se hizo? Se hizo un trabajo muy, muy sociológico, se hizo una encuesta de profundidad con los afectados, en todas las circunstancias. Pero hubo un proceso de intercambio, de diálogo con ellos, de, de estar con ellos en el proceso que estábamos. Bueno, todavía se están caminando, porque ellos están proceso en la total, sobre todo las delegaciones más afectadas, estas, vamos a decir, con más recursos, Benito Juárez, Álvaro eh, Legón, ¿no? Porque el agua, toda la zona de Chimico, las personas tienen tiene mucho más recursos. Es muy interesante todo lo que ha salido. Pero ha habido un proceso de intercambio muy interesante con los, con los compañeros afectados, compañeras. Y la verdad, eh, miren, hasta, hasta a, nosotros hasta hicimos, buscábamos en, los, en todos los acopios y llevábamos cosas para los niños. Había un grupo muy. muy que estábamos. en un edificio que estábamos atendiendo que estábamos en la calle. y hacíamos cosas con los niños los fin de semana y eh, hicimos comida también, comidas colectivas, para un compañero que, que lo haga comida. No, no solamente es sobre el lecho, ¿no? Yo hice como, mucho arroz con mil, sí. y se lo llevé, comí, y comimos juntos y estuvo muy bien, estuvo muy interesante, por, y no era solo por, no es un problema solo de, es un problema de que están ahí, están en la calle, necesitan alimentación, y si uno puede aportar aunque uno esté también dando clases, haciendo otras cosas y no era solo para hacer las encuestas, hicimos las encuestas ellos a veces se podía hacer muy pocas encuestas, la gente no quería hablar, no, pero no importa. Tú por lo menos durante esos meses estarás acompañándolos y comentando de lo que uno creía, de lo que iba pasando. Y la cosa estaba durísima en estos momentos Ustedes vieron cómo funcionaba la anuncio, están diciendo que están robando 8 millones de pesos, eh, tres personas de diferentes partidos, y ahí está, la tendencia con mucho este hombre porque sí, ya, ya se sí, quitaron ya no su edificio y ahora ¿qué no Bueno, les pues, le pongo otro caso, otro ejemplo, de algo que hicimos hace un poquito, ¿no? Eh, y esto es aplicar eso que les comenté en la primera parte, ¿no? Yo les digo hablar de pluralismo jurídico, pero yo creo que es la parte. La parte más práctica. Bueno, eso, ni siquiera preguntar algo cinco minutos, y ya les doy a Humberto su. Vida. Doctora. Bueno, yo quería preguntarle eh, en el sentido de, eh, igual siendo cubana ¿no? y el sistema de educación superior que existe en Cuba, el que tenemos en México, eh, ¿considera usted que por ejemplo aquí en las universidades, la corrupción que existe en las universidades, el tráfico de influencias, impide de algún modo eh, el avance, por ejemplo, en los cambios de epistemología y sobre todo una necesidad que creo que está en la academia, sobre todo en en las ciencias sociales y humanidades, de tender un poco como al activismo a, o a la militancia o como gustemos llamarle. Igual, bueno, me hago un poco referencia, por ejemplo, al conflicto que existe en Hidalgo con la Universidad del Estado. No sé si ha leído un poco de eso. Eh, hay un conflicto muy fuerte entre el Estado, el gobierno del Estado y la universidad, ¿no? Que sobre el término de autonomía, o sea, se están peleando por una cuestión, pues que es de corrupción, ¿no? De cuánto dinero no se. Va al, a, a, al bolsillo sin fondo de la universidad pero con el término de autonomía de alguno del grupo que tiene tomada esta universidad, ¿no? que es un grupo político este, se defiende y el Estado busca sus mecanismos y traen un conflicto ahí, pero al final una universidad que finalmente igual li, dicta líneas de dónde te puedes meter y dónde no te puedes meter ¿no? y que afecta a UPN y que afecta a Universidad Intercultural y que afecta casi todo el sistema de educación superior del Estado de la o sea, donde uno no puede este, meterse en conflictos porque te está llamando al otro día al, al escritorio a decirte tú no te puedes meter en esto, este, tú no puedes hablar de esto, no puedes hablarle así a este funcionario, ¿no? ¿Qué tanto cree que esa contradicción este, pueda este, empujando también a que, por ejemplo, centros de derechos humanos, este, fundaciones no como fundar, que trabaja muchas cuestiones de este, extractivismo, ¿no? Fundar, pero no una una. A, ver, o sea, eso ajá, como, tanto, a nivel Latinoamérica, a ajá, ¿cómo, qué tanto esa es esta estos estas contradicciones que existen en las universidades de repente igual propician la apertura de otros espacios, ¿no? Donde surgen estos este, también artículos académicos y de estudios sobre movimientos sociales, ver, derechos humanos y muchas otras problemáticas sociales. A ver, ¿si tienen otra preguntita o así Gracias. Este, yo únicamente le quería hacer una petición. Eh, por cuestiones de tiempo siento que el, en la exposición eh, ya no hubo tiempo de desarrollar un poco más el tercer aspecto de la, donde se aborda eh, o sea, la forma de hacer eh, el conocimiento que, que propone el pensamiento, bueno, la teoría crítica y específicamente lo de una metodología plural entonces mi petición es si que podría ahondar un poquito más en esta cuestión porque eh, me causa un poco de eh, problema tratar de concebir la idea de, de la metodología plural y del uso de diferentes metodologías este, para, para el análisis de cierto, de cierto fenómeno ciertos no, Bueno, mi pregunta es como, como muy concreta, era saber, bueno, quisiera saber si hay aportes eh, como muy puntuales, muy claros, eh, de la geografía como social al pluralismo público. A ver, ¿cómo, ¿cómo se llama ¿Cómo Víctor Castillo. Víctor. No, el no, nombre, está bien. A ver, Víctor y para todos y todos también, rápidamente. Yo, a ver, yo, las universidades siempre tienen un papel eh, incluso de resistencia y creatividad, pero también, por ser esto, también tienen en un, en un lugar de contación de los grupos, ¿no? del poder, y la universidad refleja mucho lo que somos, lo, lo, lo que estamos sucediendo en nuestros países, ¿no? Las universidades reflejan eso. Si sí, uno de Cuba, pero no creo que la Universidad de La Habana eh, es un recinto de pensamiento crítico. No, no, de hecho. De hecho, no. De hecho, la Universidad de La Habana es mucho más conservadora que otra cosa. ¿Conservadora de qué? De, de, de no cuestionarse, por ejemplo, los cambios que se están dando en Cuba hoy, eh, no es problema de, de que si quieren capitalismo se deben cuestionarse y de pensar otras formas de socialismo entonces y es repetir los discursos eso es el conservador no es no es no, no, no solamente depende de cada contexto es forma de conservación de los quo y de los aspectos más conservadores de esos procesos no no de los más revolucionarios entonces la universidad es un lugar donde también los, los, los, los estados y los poderes, vamos a decir, todos los poderes dominantes, que no solamente es el estatal, o, poder, no, o no solamente el estado, ni todo el estado tampoco, realmente el estado que hace cosas muy interesante eh, eh, es, eh, eh, es un lugar de mucho peligro. Y en México ustedes han tenido procesos históricos de resistencia de la universidad con mucha fuerza. Estoy hablando no de la ciudad de México solamente. Por tanto, la universidad es un lugar que hay que tener contenido desde la, desde la clase política, la derecha, la... por usar eso todos esos procesos que tú estás comentando. Es un reflejo del país también. Y claro, evidentemente, donde, a dónde nos metemos, dónde buscamos, dónde las personas buscamos dónde estar. Donde... Yo creo que también hay mucha pluralidad. ¿eh? Y hay espacio de hacer cosas, como también contenciones, como también censuras. Y ahí depende también, no sé, yo estoy en la a la Ciudad de México, y ahorita estaba comentando cómo están las cosas allí, pero digo, todavía tenemos muchos espacios de libertad, mucho, mucho, y sí, claro, nos estamos dando todo el tiempo, pero bueno, la democracia es eso, ¿no? También, o esa democracia del de grupo de grupos de jalar, de... que no es un tema de poder, de proyectos políticos e ideológicos también, ¿no? ¿No hay gente que está por el poder, hay gente que está por proyectos, ¿no? El proyecto de qué tipo de universidad queremos, qué tipo de estudiantes queremos, qué tipo, qué tipo de aprendizaje queremos, qué ¿no? interacción con las comunidades, todo esto, ¿no? En la UACM sí hay una discusión de proyectos, de, de lo que quieren una universidad más elitista y lo que queremos con el proyecto de la universidad que no es meritocrática, que, que trabaje más con las comunidades, pero que eso implica mucha participación, mucha democracia y mucha apatía, pero hay mucha empatía con todo el país entonces estamos, bueno, te pongo yo, eso es lo que creo y evidentemente en México desde los años 90, 80, 90 eh, un crecimiento, un boom de las ONG en América Latina, no solo en México por financiamiento incluso externo en Europa eso disminuyó mucho el financiamiento pero han quedado lugares y espacios donde ¿no? es como un remanso, vamos a decir, de, de activismo, de resistencia y de cierta libertad ¿no? Comunicado ya históricamente, ya tienen mucho, ya tienen tiempo. Entonces ahí estamos. Yo trato por todos los medios, ya, ya, ya hicimos eh, esto con fundar, vamos a hacerlo con la Comisión de Derechos Humanos de DF, que los alumnos de derechos de la UACM hagan sus prácticas sociales en estos espacios y no en otros. Que vayan a las ONG, que vayan a la Comisión de Derechos Humanos, porque incluso la perspectiva es crítica de derechos humanos, se supone, de la carrera. Tenemos profesores que no tienen nada que ver con eso, pero, y alumnos también que no les interesa. Pero bueno, estamos al esfuerzo. Pero bueno, esto sí, es parte de lo que tenemos y de lo que tenemos que tratar de luchar, porque también tú dices eso de algo Morelo que fue lo que pasó. Acaban de meter preso al rector de la Universidad Morelos Y esto es una, esto tiene que ver con la investigación neoliberal también. Y el tema de restringir y controlar y quitar la universidad pública. Eso está, es parte de ese proceso. De la metodología plural, ¿cómo te llamas? Vale. ¿No? Vale. Marco, Marco, mira, lo, lo dije muy rápido, sí, lo conversamos. Eh, ahí el texto te dejaba ver más, la entrevista, Marcuso, pero sobre todo el texto de que es como su tesis doctoral, que a, se llama, a, ahora no lo tengo claro, lo tengo, en mi texto de, de derecho como ciencia social, lo puedes encontrar yo en mi página, milaburus.org, ahí hay una capítulo de publicaciones, ahí pueden bajar todos mis textos. O en academia.edu también y ahí yo tengo en la bibliografía este texto porque ahora no me acuerdo, ya hace tiempo que... y es muy interesante el análisis que hace del tema metodológico sobre todo desde una visión de, de las ciencias sociales ¿cómo hacer ese conocimiento científico lo que dice no nos cerremos a, a, a usar varios métodos a ver, tú, si tú eres sociólogo o eres antropólogo evidentemente te vas a ir por métodos y técnicas que tienen que ver con tu disciplina y además nos cierran a nosotros en los procesos investigativos, ¿no? A los estudiantes, como estudiantes en licenciatura o juzgado, nos cierran. Y es no el tiene que hacer, por ejemplo, etnografía. La etnografía va así, no puedes hacer nada teórico, ¿no? Y, tú, y es muy pesado, ¿eh? La verdad. Pero entonces, lo que se pide acá es, bueno, no es que, evidentemente, tú vas a tener un centro metodológico. Si vas a hacer historia de las ideas, es la historicidad. Si vas a hacer algo antropológico, algo sociológico, es el centro. Pero que no te pierdas de poder usar, por ejemplo, elementos teóricos históricos. Si tú, si tú haces sociología, ¿por qué no puedes hacer un poco de historicidad de la comunidad? Y, y te dicen que no. Digo, en este caso más bien antropología, etnografía. ¿Por qué no? Si todo no, eso está incluido, bueno, porque, ¿por qué no podemos pensar la historicidad de esa comunidad también? Y alrededor, luego, todo el contexto geopolítico en cuál esa comunidad se ha desarrollado. Entonces, eso es un poco lo que se pide. Te lo estoy poniendo en la práctica, ¿no? Para que lo vieras un poco más claro. Por ejemplo, yo hago mucho historia de las ideas. Uso elementos teóricos, pero yo digo, bueno, yo no me voy a centrar que si voy a hacer historia conceptual, voy a usar conceptos, voy a usar autores y amplío mi espectro. No, es, no historia conceptual es un concepto, historia de autores, no, no, no. no. no. No, porque no me vas a centrar y a, a, a disminuir mi, mi ámbito investigativo sencillamente porque hay una metodología determinada que es conceptual, la otra... No. Y, y para mí la historia de la vida y la historización lleva mucho contexto socioeconómico y político. Claro, eso te puede hacer... Cuidado con las investigaciones, si no, digamos, a mil páginas nunca acabamos las tesis también. Seamos prácticos, ¿no? Pero... Eh, eh, y usemos autores y usemos conceptos, ¿no? y procesos históricos, cómo se van dando en la en historia las ideas se, se usa mucho esto y, y tratar de tener cuidado con las periodizaciones es, es que tú, lo que tú vas a crear va a ser creativo va a ser muy... por eso se habla de la filosofía latinoamericana de ensayo más que de filosofía aunque yo hable aquí de filosofía latinoamericana ahora es un ensayo latinoamericano ¿por qué? porque tiene que tener cierta libertad y esa libertad es la que nos da para crear para escribir y no, no estar tan cuadrados en esta cosa de capítulo uno, capítulo 3. De... Bueno, hay que hacerlo porque no lo exigen las instituciones, pero y porque va a venir los tribunales y te van a decir, ay esto no está. Pero hay gente, yo conocí en latinoamericanos gente que escribía muy bonito, muy lindo, me acuerdo un copero que es alemán y todavía vive aquí y todo, me escribía muy como haciendo una historia contada desde su participación en determinados procesos. Y estaba hablando de procesos en Bolivia. Eh, a mí me encantó, yo decía, no, yo no quiero hacer las especies, sí, no. Es un poquito todo eso Y ya, por último, geografía y psicología A ver, en geografía, sí, en geografía crítica hay un cuerpo espectacular eh, Empezando, yo diría, de febrero un poquito antes, no Harvey y, y hoy hay mucho, mucho trabajo que se están conjuntando los geógrafos críticos Con el tema del territorio y los pueblos indígenas Pero con temas de bienes comunes y economía solidaria ahí hay como una conjunción de bienes comunes economía solidaria que yo te... Por, de... por temas, ¿no? ahí si pones eso te van a salir muchas personas que están trabajando en esto y en psicología, en el pensamiento jurídico crítico hay toda una escuela psicoanalítica jurídica crítica en... ¿dónde? A ver si... si es psicoanalítica, dónde debe ser? en Argentina <risa> que son los que más a trabajar estos temas ahora, pero si vamos un poquito más atrás el realismo jurídico escandinavo, para hacer de historia, usó mucho los elementos psicológicos vinculados al derecho. Eh, no es que sea un pensamiento jurídico crítico, pero sí un pensamiento crítico para, de la época, ¿no? Y es muy interesante porque usaron muchos elementos psicológicos para la época. La escuela jurídica de Frankfurt usa mucho el psicoanálisis también. Y yo creo que es fundamental, yo creo que, que no debemos desechar, para nada incluso en nuestras investigaciones hacer esas perspectivas de pronto nosotros vamos a meter troco, esos troques, esos troques en todo esos esos toques y psicología y hoy también hay muchos vertientes de la psicología muchas que usan incluso la física que usan pero en, en el ámbito jurídico de esto ¿no? El psicoanálisis jurídico de, sobre todo en Argentina no sé si ustedes no sé, ¿no? conocen y y la y, y bueno, ahí está, ahí está. Sí, un poquito de lo que es el realismo Bíblico escandinavo. Alf Ross es eh, uno de los autores, pero es vale. realismo Bueno, se lo ponen así, el realismo judicial escandinavo te es sale. Bueno, chicos y chicas, yo los dejo les agradezco mucho sus preguntas y sus cuestionamientos y, me, y les deseo lo mejor a este seminario que con muchas ganas se hace y que me da mucho gusto que estén aquí y que no sean solo juristas y, y poder compartir esto. Los dejo con, con nuestra querida Claudia y nuestro querido Humberto colaboramos y trabajamos mucho juntos y la verdad nos da mucho gusto para poder compartir la mesa y todo. yo me voy a, a retirar. Vale. Muchas gracias.